Vamos a comenzar con la Junta Académica correspondiente al, la última del año correspondiente al mes de diciembre de 2018 eh, y con, bueno, hoy tenemos no tenemos a la secretaria que anda por tierras inglesas y entonces, bueno, pues tendré que hacer bueno, José María aquí nos, nos toma apuntes también eh, como siempre el primer punto del orden del día es la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior que os habrá llegado supongo a todos y bueno pues si hay alguna cosa que decir, alguno que falte o algo que no esté correcto, si no la damos por aprobada. Pues nada, la damos por aprobada. De manera que pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia de ingreso como miembro del Centro de Estudios Montañeses de don Jesús Aliado Arenales. Ah, diré antes que han justificado su inasistencia... Por diversos motivos, a la reunión de hoy, Aurelio González de Riancho, Colongues, Aníbal González de Riancho, Mariñas, Enrique San Miguel Pérez y Rosa Coterillo del Río. De modo que eh, le cedo la palabra a nuestro compañero Manuel López Calderón para que nos haga la presentación del que va a ser nuestro nuevo compañero del Centro de Estudios. Hola, buenas tardes. Eh, es un honor y un gusto presentar a, a un amigo que además que tiene pues, unas aficiones muy similares a, a las nuestras de, de preservación del material ferroviario. Voy a describir un, un poco rápidamente su currículo. Eh, Jesús Hallado nació en Santander en el año 61. Estudió eh, Caminos en esta universidad y fue un discípulo bastante aventajado del catedrático de Ferrocaliles eh, Villegas. Eh, posteriormente eh, trabaja en empresa privada, en TEXA, en varias zonas de España, y luego ya pasa a, a, FEBE. a FEBE. En FEBE ha, ha desempeñado muchos, eh, muchos cometidos de directivo, ha planificado el trazado de líneas, la ha supervisado la construcción, ha trabajado también en la explotación del ferrocarril, también en la seguridad ferroviaria. Y luego... Él, yo le conocí pues, hace unos años, vino un día por la Asociación de Amigos del Ferrocarril a hablarnos de un proyecto que tenía, ya dar unas imágenes, de eh, las eh, abastecimiento del agua de las locomotoras. El abastecimiento del agua de las locomotoras hay dos piezas que si los que tengáis ya canas, pues las habréis visto en las estaciones, los eh, grandes depósitos o cubatos de eh, las cubas donde se almacenaba el agua y luego los dispositivos para llenar los tanques de los tendres de la locomotora lo que es la, la grúa de agua pues él ha ido con muchísima paciencia, hace un trabajo que lleva muchos años y al final lo ha culminado en un libro fenomenal una cosa muy original y tiene además el mérito a, a, a, el libro que es una gozada leerlo, es que él ha colaborado activamente en la, preser, en la preservación de mucho material en la línea de la grúa, que tiene unas muchísimas eh, aguadas y depósitos a él estuvo encargado de de, de, de vías y obras, de hacer, restauraciones y han quedado cosas modélicas es un ejemplo para muchos, eh, para otros ingenieros eh, o gente que tiene responsabilidad sobre el ferrocarril, no olvidarse el patrimonio. El patrimonio está muy olvidado de España el patrimonio industrial en general, eh, o sea, aquí hablo de Cantabria más, tanto el minero como el ferroviario, pues. Dejo que va a dar una charla muy interesante sobre los orígenes del ferrocarril aquí en Cantabria. Muchas gracias Manuel. Muchas gracias también al Centro de Estudios Montañeses por la invitación a, a dar esta charla en esta sesión de, de ingreso. y En, en particular a, a Francisco Gutiérrez, su ¿eh? presidente. Voy a sentarme lateralmente para poder... Bueno, muy bien. Pues esta charla... Eh, ...versa sobre los orígenes del ferrocarril en, en España, sobre un periodo que a mí me parece que es realmente apasionante... ...que es el periodo que transcurre entre los años 1830 y 1867. Y el porqué de esas cifras, de esas fechas, eh, pues es muy, muy claro. 1830 tiene un doble significado a nivel internacional, porque es... Eh, el año en el que se puso en servicio la primera línea pública de ferrocarril de viajeros ¿eh? entre Liverpool, Liverpool y Manchester, ¿no? de la mano de George Después Stephenson. Un poco más alto que... Muy bien, intentaré proyectar la voz. Se pone en servicio, digamos, ese año 1830, la primera línea pública de viajeros entre Liverpool, Liverpool y Manchester. Y ese mismo año, a nivel ya local, a nivel español, se aprueba por parte del gobierno la primera petición para construir un ferrocarril, que sería en Cádiz. Una petición que luego no llegaría a, a, a cuajar, porque no se llegarían a encontrar los fondos necesarios para poder construir ese ferrocarril, pero es un hito que de alguna forma marca el arranque del ferrocarril, por un lado en el mundo y por otro lado en España. Es ¿eh? o sea, la fecha de 1830. Y la de 1867 tiene también un significado, eh, tanto a nivel nacional, a nivel español, como a nivel eh, local, a nivel eh, de Cantabria. Porque en 1867 se culmina la elaboración del primer plan general de ferrocarriles. Es un plan que no llegará estrictamente a aprobarse, porque el anteproyecto de ley no se aprueba, pero permanecerá como, como pieza clave para todo el desarrollo posterior. En 1870 se revisará, se ampliará eh, y seguirá siendo un hito de referencia. Hito de referencia que de alguna forma marcaría la mayoría de edad del ferrocarril en España. No la madurez, pero sí la mayoría de edad. Y en ese mismo año, de hecho el año anterior, 1866, se culmina, como saben, la, el, el último tramo de la línea de Alar del Rey a Santander, el tramo entre Reynosa y Bárcena de Pie de Concha, con lo cual queda ya completada esa comunicación con el Canal de Castilla, ¿eh? el Canal de Castilla y el puerto de Santander, lo que también, de alguna forma, nos marca una madurez, ya eh, podemos decir así, del ferrocarril en nuestra región. Este periodo 1830-1867 es un periodo que, como ustedes saben, es tremendamente álgido. ¿eh? Tremendamente álgido. Eh, nos pilla con Fernando VII en pleno periodo absolutista, donde las obras públicas estaban paralizadas. No se movía absolutamente nada. Y culmina en pleno gobierno ya de Isabel II, pasando por una etapa llena de avatares, eh, por hacer un breve resumen, porque ustedes lo conocen seguramente mejor incluso que yo, seguramente que mejor que yo, eh, 54 gobiernos en este periodo. 54 gobiernos significa un gobierno cada ocho meses. Dos guerras carlistas, la del 33 y la del 46. Dos alzamientos del mismo signo, en el 55 y en el 60. Tres pronunciamientos militares la guerra de Marruecos del 59 y, por si fuera poco, en los últimos años, de los 60, luchas en Perú y en Chile. Como para pensar en construir trenes. En este periodo, Santander se pues, había visto beneficiada, muy notablemente, por eh, la creación del Consulado del Mar y de Tierra. ¿Eh? mediante cédula de 29 de noviembre de 1785, que supuso un enorme espaldarazo para el puerto de Santander, y que conllevó también un notable crecimiento demográfico. ¿Eh? Digamos, por, por ceñirnos un poquito a los, a los eh, censos que más o menos delimitan este periodo, que serían el del 1830 y 1860, la provincia pasó de 178.000 habitantes a 220.000, que es un incremento, notable, pero más notable es aún en porcentaje el incremento que experimentó la capital que pasó de 14.000 habitantes a 30.000 es decir, más que duplicarse en este periodo por lo cual estamos hablando de un periodo de una enorme bonanza económica para Cantabria en medio de un periodo sumamente álgido y complejo en España desde el punto de vista político y social Eh, en 1830, como decíamos, se aprobó la primera línea de ferrocarril en España, entre Jerez y el puerto de Santa María, hacia Rotary y Sanlúcar, que dijimos que no se llegaría a construir. Y esto fue un proyecto presentado en 1829. Fíjense ustedes que hasta 1843, 14 años, no se presentó ninguna solicitud nueva que tuviese una cierta consistencia, que fue precisamente el ferrocarril Barcelona-Mataró, que como saben, sí se construiría y se pondría en servicio cinco años después, en 1848. Hubo 14 años de parón. El año siguiente se presentaría la solicitud para construir el madrid Aranjuez, que también tendría éxito, porque se pondría en servicio en el año 51, pero de alguna forma lo que observamos es una cierta atonía en el sector privado pero una absoluta apatía en el sector público. No existía iniciativa en el sector público, en el gobierno, para impulsar algo tan novedoso y que estaba experimentando un crecimiento notable en otros países de su esfera. Realmente cuando tenemos un gobierno cada ocho meses es difícil que uno piense en hacer planes y en hacer previsiones de futuro. Lo que ocurre es que todas estas líneas que se iban presentando por parte de inversores privados generalmente eran líneas de corta longitud. Una línea de unas decenas de kilómetros en Cádiz, otras en Barcelona, unas en Madrid. Bueno, realmente el tema no tenía mucha importancia, se iban aprobando y se construían o no se construían. Pero a finales del 44, un inglés, Mr. Jacó, solicitó una concesión para construir un ferrocarril entre Madrid y Cádiz ni más ni menos que entre Madrid y Cádiz. Aquello ya tenía una envergadura importante y el gobierno pues, empieza eh, quizá a ponerse un poco nervioso porque le faltan referencias legales y criterios técnicos para poder regular este tipo de concesiones. Con lo cual, pues, eh, eh, solicita a la Dirección General de Caminos que indique la forma y bases generales con que podrían otorgarse en lo sucesivo esta clase de concesiones. Bueno, pues la Dirección General de Caminos decide constituir una comisión técnica en la que integra al inspector general, Juan Subercase, y él se empezará seguramente a sonar este nombre, José Subercase, que es su hijo y que era profesor de la Escuela de Caminos de Madrid, y un ingeniero de caminos de Santander, que era Calixto Santa Cruz. Bueno, pues estos tres hombres se reunieron y dieron a luz un informe que ha pasado a la historia, por, quizá, lo único negativo que contiene. ¿eh? Y, además, intentaré justificar luego mi tesis de que no es tan desacertado, que el error que se cometió fue otro y fue posterior, aunque sí también lleva el apellido de Subercase. ¿eh? Esta comisión realizó un análisis de las experiencias que se habían sufrido, o se habían vivido, en diferentes países europeos, en el desarrollo de sus redes, haciendo algo así, como lo que llamamos ahora un benchmarking, ¿eh? Ver un poco qué es lo que han hecho los demás, recoger las mejores prácticas de los que han sabido acertar y ponerlas en práctica en tu país. Y resumido en su informe, voy a destacar seis puntos muy brevemente. Entendían que la fórmula óptima para construir el Estado, el ferrocarriles era por el Estado. Pero, dado que en ocasiones, y esa era una idea sin duda alguna, la coyuntura económica del país, no siempre permite esa iniciativa pública, se mostraban proclives a la iniciativa privada siempre que se eh, consiguieran una serie de garantías en cuanto al control. Plantean, por lo tanto, la, la figura de una concesión administrativa para, para la construcción y para la explotación de los ferrocarriles, pero se reservaba al gobierno la posibilidad de reversión de las líneas. También, eh, habiendo advertido la existencia de algunos abusos en, en, en, pues en algunas líneas británicas, eh, decidieron imponer una condición en su propuesta, estamos hablando de que es una propuesta, consistente en que el gobierno pudiera rebajar las tarifas en aquellos casos en los que los dividendos de las empresas superasen un determinado umbral, que ellos en principio habían valorado en un 12%. Señalaron también que eran absolutamente desaconsejables las concesiones provisionales. Y este es un punto importante, como luego veremos. Y proponían también una regulación tarifaria y una serie de medidas para evitar la existencia de monopolios y permitir una competencia en el sector. Como ven, son cuestiones que 170 años después parecen bastante razonables y probablemente lo fueran entonces también. A nivel técnico planteaban una serie de parámetros para los trazados de vía con pendientes máximas de 10 milésimas, radios mínimos de mil pies, que viene a ser pues 280 metros. y eh, mmm, Aquí establecieron el punto que ha resultado luego más polémico que es la decisión sobre el ancho de vía, en el que proponían el ancho de seis pies castellanos que son los 1.672 milímetros con los que se empezó a construir la, la llamada vía ancha o vía de ancho ibérico en nuestro, en nuestro país. Bueno, pues este informe vio la luz el 2 de noviembre del año 44. 2 de noviembre. El 31 de diciembre de ese año, es decir, apenas poco más de mes y medio después, salió ya una real orden por parte del gobierno para establecer los criterios con los que habrían de regirse las, eh, las admisiones de las solicitudes y las concesiones, estableciendo, además, un pliego de condiciones generales y un modelo de tarifa. Claro, mes y medio después del, del, del, del informe de los ingenieros, nos vino a decir que había una enorme necesidad por resolver un marrón, una patata caliente que llevaba muchos años sin, sin, eh, sin regularse, ¿no? por haberse quedado absolutamente dormidos. Bueno, eh, lo curioso es que esa real orden, que sí que eh, eh, incluyó pues, muchas de las previsiones de las previsiones que, que, que el Grupo de Ingenieros había propuesto en su informe, sin embargo eh, contenía eh, una decisión francamente problemática, y es que introducía la figura de las concesiones provisionales que la Comisión de Ingenieros había indicado que eran eh, ...absolutamente desaconsejables. Y los términos en los que se introducían eh, eran muy llamativos. En su artículo tercero venía a decir que en caso de que las propuestas vinieran de la mano de sujetos de reconocido arraigo... ...que significa reconocido arraigo, y ofrezcan además garantías que el gobierno estime suficientes... se les puede conceder un término de 12 a 18 meses para que vayan presentando sus documentaciones y mientras tanto, esas líneas que han solicitado pues no pueden ser eh, eh, tomadas por ningún otro inversor. Es decir, yo me pido Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla y ya iré presentando papeles que durante un año, año y medio, nadie puede tocar esas líneas. Bueno, el resultado... Eh, pues, uno se lo puede imaginar, fue una auténtica borrachera de solicitudes de ferrocarriles. Entre los años 45 y 46 se otorgaron concesiones para 21 líneas, ¿eh? algunas de ellas incluso de tipo vecinal, que sumaban cerca de 6.700 kilómetros. Esto en el año 45-46. Además de otras muchas sobre las que no recayó ninguna resolución. Si hubiesen accedido a todas, de todas ellas solo se construyeron Madrid-Aranjuez, Sama-Gijón y entre Valencia y Madrid, un trayecto entre Játiva y El Grau, es decir, unas decenas de kilómetros. Bueno, en este mapa. Eh, quizá no se ve muy bien, porque es un mapa antiguo, pero básicamente hay unas líneas de trazo grueso y unas líneas eh, discontinuas. ¿no? Las líneas discontinuas corresponden a concesiones que se otorgaron sin que los solicitantes hubiesen presentado ningún tipo de estudio. Ni estudio de costes, ni análisis de posibles tráficos, ni, ni un estudio de financiación, ni un proyecto con los costes de la construcción, Nada. Si hacemos un zoom para ver un poco lo que nos afecta más a la parte norte de la, de la, de la península, podemos comentar un poquito eh, cuáles fueron de esas iniciativas las que nos afectaron a nosotros. Bueno, pues podemos comentar que en este entorno hubo básicamente tres grandes grupos de inversores, montañeses, vascos y británicos aunque más que de inversores, habría que hablar de promotores, promotores. Eh, en el caso de los inversores montañeses y de los promotores montañeses, tenemos eh, la historia que es bien conocida y que Manuel López Calderón ha, ha trazado magistralmente en su libro sobre el fracolet de Isabel II, que se inició por una comisión formada por representantes de la Diputación Provincial del Ayuntamiento de Santander y de la Junta de Comercio se dirigieron al Marqués de Remisa porque el Marqués de Remisa era el principal accionista del canal de Castilla y querían conseguir su apoyo y sus influencias para lograr eh, de alguna forma hacerse con la concesión de este ferrocarril el Marqués de Remisa tuvo éxito gracias a sus, a sus influencias y consiguió una autorización que no llegó a ser una concesión administrativa entonces, pero sí una autorización para la construcción a su cargo de un ferrocarril entre Alar y Volmir, cerca ya de, de Reynosa, con la posibilidad de que se pudiera extender hasta Santander por el norte y hasta Valladolid por el sur. Bueno, resumiremos un poquito porque nos estamos quedando en un periodo en el que todavía los trenes no llegaban a Santander para decir simplemente que eh, en el año 80, eh, 46, con motivo de una crisis económica y posteriormente el fallecimiento del Marqués de Remisa, el proyecto quedó un poco congelado, se retomaría posteriormente de la mano de Mariano Miguel de Reynoso, que lograría el apoyo de la reina Isabel II y con ello que finalmente se concediera la, eh, eh, la concesión para el ferrocarril, que se denominó Compañía del Ferrocarril de Isabel II, en honor al apoyo de la monarca. Esta fue el, el, el, el, la actuación de los promotores montañeses. Por su parte, los vascos hicieron algo parecido, eh, además con una misma eh, conformación. Eh, la Deputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y la Junta de Comercio eh, impulsaron también una serie de negociaciones para poder hacerse con la concesión del ferrocarril entre Madrid y Bilbao. Pero eh, decidieron eh, apoyarse en un promotor francés que a su vez contactó con un constructor británico, que es William Mackenzie, para que elaborase un presupuesto del proyecto. Este Mackenzie es un eh, británico que había hecho una serie de ferrocarriles eh, en diversos países de Europa, fundamentalmente en Francia, y es importante porque Mackenzie eh, ve el proyecto, o por lo menos la idea de ese proyecto, y decide lanzarse él mismo como promotor, ¿Eh? le gusta la cosa y funda con varios capitalistas británicos una compañía que es la North of Spain Railways y entre los promotores se encontraban eh, William Jackson y Joshua Wansley. es importante el nombre porque en paralelo otro grupo de promotores encabezados por, por, por un británico Richard Kelly eh, consiguió eh, la autorización para la construcción de una línea entre León y Avilés. Y en ese grupo se encontraban, entre otros, Sir Joshua Wansley, el mismo, el mismo que, que, que habíamos visto en la línea de Bilbao, y el propio George Stephenson. ¿eh? Y el propio George Stephenson. Y ahí se monta un, un conglomerado de diferentes promotores británicos con diferentes intereses en diferentes líneas que eh, no está muy claro cómo se ponen de acuerdo y quién, quién apoya qué proyecto. De hecho, comentando con algún estudioso, me decía que él no, no, no había conseguido poner en claro cuál era el papel de cada uno de ellos, dónde estaban los intereses reales de cada uno de ellos, y bueno, me dejas tranquilo porque tampoco lo he averiguado, con lo cual pues, eh, el, el tema es realmente, realmente complejo y seguramente nunca se sabrá dónde estaba el interés de cada uno. Pero lo cierto es que todos ellos al final deciden, de alguna forma, repartirse las gestiones para lanzar un gran proyecto, que sería, por un lado, crear un lo que llamo yo el tridente del norte, que sería una línea que partiendo de Madrid pase por Valladolid y se bifurque hacia Vilés, Santander y Bilbao. Y además que coja otro brazo que iría hacia el este, hacia Zaragoza, para dividirse hacia Barcelona y Pamplona y desde estas capitales cruzar la frontera francesa. Bueno, pues se trata de unas de líneas... Sumamente interesante y, y, y en la que volcaron todos sus empeños. Se repartieron un poco las negociaciones eh, por, por, por líneas y empezaron sus trabajos. Me, el, el, este grupo inglés tampoco eh, era conscientes de que, de que se estaban metiendo en un terreno en el cual pues había otros promotores y otros grupos de interés. Hemos hablado que los vascos ya estaban trabajando la línea Madrid-Bilbao. Por la línea, al final, la, la, la concesión entre León y Avilés ya la tenían ellos, pero no la tenían la de Madrid-Bilbao. Por lo tanto, intentaron aproximarse a diferentes eh, eh, grupos, eh, posibles promotores eh, eh, nacionales, para conseguir un poco su influencia. Y de esta manera sí llegaron a conseguir el, la concesión de la línea de Madrid-Zaragoza hacia Barcelona y Pamplona. Es así que la consiguieron mientras trabajaban en paralelo con los vascos para ir con ellos de la mano para la línea de Bilbao. Lo cierto es que al final eh, enviaron una serie de equipos técnicos para analizar las posibilidades del Tridente, que llamo yo el Tridente del Norte, mmm, sabedores de que el, el gran problema que existía desde el punto de vista constructivo era el atravesar la cordillera, la cordillera Cantábrica. Eh, los informes que recibieron fueron negativos. ¿eh? Quizá el episodio más, más interesante fue la conocida visita de, de Joseph Stephenson a nuestra Tierra. Eh, eh, por contar así brevemente, este hombre llegó, llegó de la mano de Wansley, que, que era el, el que estaba encargado de, de analizar las líneas de Santander y de, y de Avilés, y eh, decidió acompañarle en una visita de exploración que iban a hacer juntos, con la idea de recalar luego en Madrid para presionar al gobierno para obtener ayudas. Porque ya veían que iba a ser difícil que con solo eh, la financiación privada se pudieran abordar estas, estas eh, obras. Mm, lo cierto es que al final, eh, Stephenson hizo un, una labor de campo, parece ser que bastante ardua. Su, su biógrafo comenta que estuvo 10 días por la zona de Reynosa, analizando los posibles pasos montañosos y durmiendo eh, en cualquier cobertizo o cualquier establo que hubiera. ¿eh? Es un hombre, un hombre ya con 60 y algo años de los de entonces, eh, eh, en el mes de noviembre, eh, pues en esas montañas durmiendo en cualquier co cobertizo, eh, de cualquier manera, pues nos podemos imaginar eh, cómo sería el, la, la, ese periplo, ¿no? Lo cierto es que toma conciencia de la dificultad del paso, no solo del paso de las montañas en Cantabria, sino también de las dificultades de la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Y además conoce Castilla y se da cuenta de que es una, un terreno con una bajísima densidad de población y que por lo tanto las expectativas en cuanto a generación de tráficos eh, son mínimas. Y esto le lleva a pensar que si no hay apoyo del gobierno, no hay nada que hacer. Van a ver al gobierno de Narváez, el gobierno eh, les da largas, eh, es conocida la anécdota de que les invita a los toros, eh, eh, declinan amablemente la invitación, eh, siguen esperando y como ven que no hay indicios de, de obtener esa ayuda, eh, se marchan. Eh. Se marchan y además Stevenson ya ha tocado con una pleuresía. Yo no... Tú eres médico, yo no sé si se puede coger pleuresía durmiendo por ahí al descampado, eh, por Reynosa, sí, ¿no? Bueno, tenemos el, el dudoso honor de haber contribuido al, al fallecimiento de, de Stevenson, que dos años y medio después pues fallecería ¿no? por esa pleuresía. Lo cierto es que al final eh, caduca también la concesión entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, eh, no se consigue por la crisis del 46 una solución satisfactoria eh, yendo de la mano con los vascos para ir hasta Bilbao. Presentan un proyecto con un abratamiento de costes y al final, bueno, el tema no sale y se, se marchan. Se marchan y todos estos proyectos eh, con posible capital británico desaparecen. Y a partir de entonces, los británicos se dedican al sur de España, donde sí invierten en ferrocarriles y en minas. Y, y en el norte sí volverán los capitales extranjeros posteriormente, pero ya serán franceses. Ya serán franceses. Bueno, este es nuestro amigo George, antes de la pleuresía. Bueno, eh, rebobinando un poquito hacia atrás, nos volvemos al año 44, cuando el gobierno saca la real orden que... Eh, que dio pie a esta locura de, de peticiones, de concesiones, el gobierno se da cuenta de que ha metido la pata, se ha equivocado, lo hizo mal, y decide eh, hablar con la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y le pide que examine las medidas legislativas que convendría adoptar para acelerar la realización de los caminos de hierro teniendo en consideración nuestras particulares circunstancias y los medios y recursos que podría el Estado aplicar para este objeto. Bien, el eh, resultado de este, de este encargo fue la elaboración de un proyecto de ley, de ley de ferrocarriles, que eh, serviría de base al que presentó Bravo Murillo, que era entonces Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, en 1848. Este, eh, este proyecto de ley no llegó a discutirse siquiera en el Parlamento. Recordemos la situación en la que nos encontramos con un gobierno cada ocho meses. Le siguen otra serie de proyectos de ley que presentan sucesivamente diversos ministros de fomento. Seijas Lozano en el 50, Mariano Miguel de Reynoso, aquel que nos echó una mano con el ferrocarril de Alar del Rey que llegó a ser ministro al año siguiente y que lo presentó en 1851. Y ya en el 53, Agustín Esteban Collantes. Ninguno de estos proyectos de ley fructificó. Y durante este periodo largo, hacia una ley, se llegó a promulgar en el año 50 una ley provisional. Ley provisional que fundamentalmente tenía como objeto la regulación de la concesión de auxilios a empresas entre las que se encontraba el ferrocarril de la Realidad de Santander. El resultado de esa ley provisional fue que proliferaron de nuevo las solicitudes. Todo el mundo venía a buscar la subvención, venía a buscar las, las ayudas. En algunos casos, como el ferrocarril de la a a Santander, sí se estaban construyendo en aquel entonces, pero en otros casos eran eh, quimeras y... y y en muchas ocasiones, como había ocurrido en el año 45-46, ni siquiera existían proyectos, ni estudios de tráfico, de tipo financiero, de explotación, construcción... No había nada, nada, nada, nada. Solamente siete líneas produjeron algún tipo de resultado. Pero de ellas, en explotación, había 76 kilómetros. Barcelona, Matarú y Madrid-Zarajuez seguían siendo las únicas que estaban en explotación. Todavía no estaban en explotación, San Gijón. que fue al poco tiempo. ¿no? Había pasado más de 20 años desde la primera concesión de un ferrocarril. Y teníamos 76 kilómetros en construcción. Y aquello seguía sin moverse. Bueno, el, el proyecto de aire de Reynoso no llegó a aprobarse, pero sirvió de patrón. Y es llamativo eh, lo mal que debió servir de patrón, porque el gobierno sigue tomando decisiones que 150, 160 años después siguen resultando muy sorprendentes, porque eh, están viendo ustedes que están concediéndose autorizaciones para construir ferrocarriles sin ninguna garantía, ...se pasa al estadio ya de aportar subvenciones y ayudas sin ninguna garantía... ...la situación en la que se llegó fue de un enorme enfado eh, en la sociedad... ...alentado por un lado por, por las ansias que tenía la gente de ferrocarril... ...porque era símbolo de progreso y no hacía más que recibir promesas y promesas... ...probablemente caldeado también por algunos inversores que no habían conseguido en su momento lo que querían... Y el gobierno decide, mediante el real decreto, remitir todos los expedientes que hubiera de ferrocarriles a informe del Consejo Real. Que informe el Consejo Real. El informe del Consejo Real, el dictamen que emitió, señalaba ilegalidades, además de defectos de forma. Y proponía que anulasen algunos de los contratos y en otros realizasen modificaciones. A la vista de ese dictamen, el gobierno ni anuló ni modificó, ratificó todo lo que había hecho. Y eso sí, decidió que en el futuro todo lo que se hiciera se haría mediante pública subasta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hizo mediante un, eh, un real decreto de fecha 7 de agosto del 53. Bueno, pues el 31 de octubre del 53, dos meses y pico después, aprueba la construcción por cuenta del Estado de un ferrocarril entre Madrid, Valladolid, Burgos, Bilbao e Irún, infringiendo el recreto que dos meses y medio antes había, la realidad volvía a superar la ficción. Yo no sé si sería posible hacer una serie de televisión o una película con estas cosas, pero sería increíble, ¿no? Finalmente, el, el estado de, de las cosas y el ambiente que debió generarse debió ser bastante complejo, por decirlo de alguna forma fina, y decidieron eh, crear dos comisiones. Una que relatase ya de una vez un proyecto de ley y otra para informar sobre todos los expedientes que hubiera. Con lo cual, se lavaban las manos. En el año eh, 55, el 3 de junio, sale a la luz la primera ley general de ferrocarriles en España, y se procedió a regularizar y a legalizar todas las concesiones hechas hasta ese momento, anulando todos los contratos que hubiera pendientes. Y citando la memoria del, del anteproyecto de plan general del, del 67, introduciendo orden y claridad. Entre las concesiones que se declararon sus siguientes, que no fueron anuladas, estaba precisamente el ferrocarril de Alar del río Santander. Bien, esta ley ya inició todo un camino de eh, organización legislativa de, del sector ferroviario en España, que hasta entonces pues había estado baldía. Es decir, las pocas disposiciones legales que se habían promulgado, como han podido ver, pues mejor hubiera sido que no hubieran existido jamás. ¿no? Eh, el 14 de noviembre del 55 se aprueba una ley sobre policía y conservación de ferrocarriles... Eh, posteriormente un Real Decreto con una instrucción para cumplimiento de la ley general, con un pliego de condiciones y un modelo de tarifa para las explotaciones ferroviarias. En el 56 se aprueba, importante, una ley bancaria que abriría las puertas al capital extranjero y, en fin, una serie de disposiciones que no vamos a enumerar que darían cuerpo a ese marco legislativo. Con ello, eso sí, se inicia ya, por fin, la construcción de una red ferroviaria, de tal forma que entre el año 56 al año siguiente y el 65, que fue el comienzo de la elaboración de ese plan general, se concedieron 5.882 kilómetros, que con los que ya se habían otorgado hasta entonces suponían 7.200, de los que a final de ese periodo había 4.826 kilómetros en explotación. Pasamos de 76 a 4.826 kilómetros en menos de 20 años. Sin embargo, se dieron cuenta de que esta red era compleja de sostener. Si vemos este gráfico, que se ha elaborado un poco con los datos que había de entonces, eh, hay tres líneas a, a destacar. La gris, que son los kilómetros de, de ferrocarril que se otorgan cuando se aprueba una concesión, los que se otorgan cada año. La línea eh, eh, amarilla, que son los kilómetros que cada año se ponen en servicio, y la azul, que son los kilómetros totales que se encuentran en explotación. Bueno, verán que desde 1830, que se, eh, se aprueba la primera solicitud, hasta el año 44, que es la nefasta real orden, eh, que daba pie a, a todo tipo de, de subvenciones, mmm, lo, lo poco que se construyó en la gráfica no, no, no, no sale, no sale porque son eh, Barcelona, Mataró, Madrid, Zaranjuez, son muy poquitos kilómetros y en esta escala tenemos hasta 6.000 kilómetros, o sea que no, no, no cunde, no tiene, no tiene presencia. Sin embargo, en el año 44 se dispara esa verborrea, esa locura, esa borrachera de solicitudes, de, de concesiones, que llegaron prácticamente a los 6.000 kilómetros, de los cuales ven ustedes... Que construidos, puestos en servicio, no hay ninguno prácticamente. Aquellos 76 que comentamos, que no tienen presencia en el gráfico porque la escala no da para ello. Ven también otro pequeño repunte, menor, en el año 1850, ¿eh? esa pequeña curvita de color gris, que cada año viene a marcar unos mil kilómetros de nuevas peticiones, que coincide con esa ley provisional que otorgaba ayudas. Ahí viene ese otro repunte. Pero como ven, en servicio o construido, sigue sin aparecer prácticamente nada. Hasta que ya en el año 55, que es cuando se, se crea, eh, se promulga la ley general de ferrocarriles, aquello empieza ya a tomar cuerpo, consistencia y ya hay una continuidad, aunque sea con dientes de sierra, de nuevas peticiones de, de, de líneas que se van poniendo en servicio, que es lo que indican las, las, los trazos amarillos, y que finalmente eh, van integrando una red que como ven ustedes va creciendo de una manera exponencial hasta llegar en 1865 a esa cifra que, que llega a superar los 5000 kilómetros. ¿Eh? No, no aparece allí pero ya eh, veremos luego que cuando se culmina ese, ese, ese estudio de esa, de esa, esa planificación de la red ferroviaria, que es en dos años después, en el año 67, la línea ha cruzado ya ampliamente los 5.000 kilómetros. ¿Qué es lo que observan? Observan este la, el, el mapa de la época, el mapa del año 67 que nos indica lo que estaba construido y en servicio en aquella, en aquella época. Lo que observan es que en este corto espacio de tiempo en el que se han construido todos esos kilómetros nos hemos puesto ya en número de kilómetros más o menos al albur de cómo están los países de nuestro entorno. Francia, eh, bien. Eh, pero también observan que el tráfico que se obtiene es mucho menor. El producto, ¿eh? el producto. es decir, son líneas menos rentables. Tiene sentido. Eh, esta red es un sumatorio de peticiones particulares de líneas de ámbito local o regional que se van sumando, se van superponiendo y crecen y forman este, este tejido pero eh, se dan cuenta de que aquí faltan criterios para desarrollar una red que tenga potencial eh, y a la vez que permitan establecer cuál de estas peticiones realmente eh, es una petición eh, que cabe subvencionar con dinero público, ¿no? Es decir, que tiene realmente un interés público como para apoyarla y lanzarla. Y deciden que realmente tener un, un marco legislativo perfectamente organizado, o por lo menos racionalmente organizado, como el que ya se ha conseguido en este momento, no es suficiente. No es suficiente y a esa red hay que potenciarla de alguna manera. Y deciden abordar un plan, un plan. Para ello se crea una comisión especial, que tiene como misión proponer número y clasificación de las líneas de ferrocarril que con las ya concedidas hubieran de formar la red de la península. Es decir, se trataba de definir la estructura que tiene que tener la red, que tiene que estar esa red adecuadamente organizada, que llegara a todas las provincias y que se fuera desarrollando de una manera ordenada con arreglo A lo que llamaban prioridades contrastadas, y se inicia una serie de trabajos en varias fases. Por un lado, inicia sus trabajos una comisión de ingenieros. Esa comisión de ingenieros se encarga de elaborar una primera propuesta y deciden dividir la red en seis regiones que tiene una cierta similitud con lo que tuvo Renfe en su última etapa y lo que actualmente tiene Adif, seis regiones, además, con denominaciones muy parecidas. En lo que respecta a, a Cantabria, se la incluía en lo que se denominaba la Red del Norte, curiosamente igual que ahora, la zona norte, que integraba casi todas las provincias de Castilla la Vieja y las Vascongadas. En esta red, además de las líneas que ya estaban concedidas, se incluirían tres más, entre las que se encontraban una línea de Estepar, en la línea de Burgos, a Ar del Rey, que uniría las líneas de Madrid-Irún y de Madrid-Santander. Y otra de Santander a Santoña, de la que volvemos un poquito más tarde, que tendría un carácter más bien estratégico. Posteriormente recogió el testigo una, eh, un segundo equipo de trabajo, que sería la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, que propuso... Eh, por centr centrarnos un poquito en lo que nos enseña a nosotros una línea por el litoral cantábrico que discurriría entre Ribadeo y Zumárraga pasando por Oviedo, Santander y Bilbao bien, digamos, por ir resumiendo para no largaros mucho que se decide eh, como tercera fase del trabajo someter a una información pública el trabajo desarrollado por la Junta Consultiva eh, y por la Comisión de Ingenieros Fruto de esa información pública fue la presentación de un total de 653 informes y proyectos que se fueron recogiendo por provincias en una labor realmente notable. Desde Santander se aportaron 14 informes, que brevemente voy a, a, a comentar. Informe del gobernador, informe de la Diputación Provincial, de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio, un informe de la Sociedad Económica de Líbana, de los ingenieros jefes de obras públicas, Minas y Montes, de los ayuntamientos de Santander, San Vicente de la Barquera, Casturdiales, Santoña, Reynosa, comillas, y por último un informe de la empresa del ferrocarril de Isabel II. Bueno, eh, con todo ese trabajo realizado, una subcomisión se encargó de analizarlo y llegar a conclusiones. De tal manera que eh, se estudiaron una por una todas las propuestas y una por una se admitieron o se desecharon de forma argumentada. ¿Eh? Digamos que eh, la red finalmente concebida suponía sumar otros 3.000 y pico kilómetros a los ya concedidos, creando una red de 10.600 kilómetros. Eh, teniendo en cuenta que ya teníamos en explotación eh, más de 5.000 kilómetros prácticamente se trataba de duplicar lo ya existente y aproximándose bastante a lo que llegó a tener REF antes de la alta velocidad que fueron 13.000 kilómetros, es decir, ya teníamos bastante prefijada la red nacional. Este plan incluía una línea entre Reynosa y Miranda de Ebro ¿eh? que habría de enlazar la línea de Santander a Madrid con la de madrid a Irún. y que comentaremos luego muy brevemente porque al finalizar la charla que, que ya estoy llegando, tranquilos eh, pues hay unas conclusiones que me parecen sumamente curiosas digamos que entre los ejes montañeses que se, des, que se descartaron eh, este es el mapa de las líneas que se desecharon juntamente con las que ya existían el mapa es un poco confuso digamos que hay unas líneas que se ven un poquito más gruesas eh, se ve mejor en mi pantalla que en la presentación, que son las propuestas por la Junta Consultiva de Caminos y unas líneas a trazos que propuso la Comisión de Ingenieros. Bueno, lo que a nosotros nos afecta, que es lo, lo interesante, eh, la línea del litoral Cantábrico se desechó, era una línea de 520 kilómetros y se desechó sobre todo porque se preveía, que eh, la construcción iba a ser sumamente compleja y que iba a haber un escaso movimiento en esa línea, fruto básicamente del, de la escasa entidad de los núcleos de población que uniría. Y por último estaría esa conexión con el noreste peninsular a través de esas líneas que habíamos comentado, eh, eh, desde Reino, partiendo desde Reynosa, fundamentalmente se habían planteado varias alternativas, una línea del ar del rey Estepar que habíamos comentado, del ar del rey a Burgos, de Santoña a Miranda, esta de Santoña a Miranda evidentemente tenía sentido si se construía la Santander-Santoña, y que eh, fueron desechadas fundamentalmente por el escaso interés que se observó en ellas. Yo quería únicamente señalar tres conclusiones para terminar y para no prolongarnos más. Uno de ellos relativo a lo que prometí que iba a comentar, que era el error Supercase, el famoso informe Supercase, con el tema del ancho de la vía. Porque, bueno, estimo que ha sido injusto y de alguna forma es bueno de vez en cuando hacer justicia o intentarlo al menos. Realmente el, el informe de la Comisión de Ingenieros, que encargó el gobierno para, para poder ver cómo organizaba los ferrocarriles, y que culminó con la desastrosa Real Orden del año 44, desastrosa porque no les hizo caso. Eh, realmente daba satisfacción a lo que, a lo que pedía, ¿no? en cuanto a la manera de abordar la construcción de una red, cuál debería ser el papel del Estado y cuáles deberían ser las garantías eh, con las que habría que llevar a cabo las, las, las, eh, eh, las, las aprobaciones de las solicitudes. Mm. Con respecto al, al ancho de vía, la, la crítica que se ha vertido eh, se basa, sobre todo, en que se ha considerado desacertados los argumentos que se expusieron en el informe. Realmente, las razones esgrimidas por su eran la mayor estabilidad y mayor superficie de calefacción de las locomotoras al poder apoyarse en una vía más ancha y con ello generar una mayor potencia. Hay que decir que sus argumentos eran correctos, pero no limitativos. Es decir, se podía conseguir esa estabilidad que preconizaba y esa mayor superficie de calefacción por otros métodos que no fuese el ancho de la vía. También hay que decir que en la fecha en que se redactó ese informe, en Gran Bretaña todavía no se había decidido cuál iba a ser su ancho de vía. Acababan de tener una guerra de los anchos, así se denominó, por la multitud de anchos de vía que existían en Gran Bretaña. Y no fue hasta dos años después del informe Supercase cuando decidieron que iba a ser 1.435 milímetros. Y esto hay que decirlo muy claro. De hecho, no se llamó Ancho Internacional hasta la Conferencia de Berna de 1907. ¿Cuál fue entonces el error de supercase El error de supercase fue que se empecinó en los 1.672 milímetros. Tuvo tiempo de, de reconsiderar, tuvo tiempo de ver cómo se aprobaba en, en Gran Bretaña en los 1435, tuvo tiempo de ver que en el resto de Europa se fueron extendiendo los ferrocarriles con ese ancho y haber evitado lo que hizo, que lo que hizo fue presionar al gobierno cuando el gobierno en un momento dado llegó a aprobar el ancho de 1435 y obligó a cambiar lo que estaba ya construido en nuestro ferrocarril de Lara Santander, que ya estaba construido parcialmente con ese ancho, y quedó el de Sama Gijón, que fue el único que ha quedado históricamente hasta el año 1981, que se pasó a ancho métrico, casualmente, con ese ancho de 1435. Eso como primer punto. Como segundo, comentar... Tenía aquí preparada una, una tesis que parece un poco absurda en su, en su enunciación, porque dice demostración de la necesidad de una planificación técnica de las infraestructuras de interés público. Lo que, lo que venía a demostrar aquí, lo voy a saltar, es que eh, eh, ciento y pico años de historia han demostrado eh, que la ausencia de una planificación técnica eh, nos ha traído muchos problemas históricamente. Hemos comentado un poco algunas de las decisiones desafortunadas del gobierno de la nación, que desde la presentación de la primera solicitud en 1830 hasta que dispuso de un plan en, en, en 1867 pasaron 37 años sin tener un plan que organizase la red ferroviaria. Y como han visto, así nos lució el tipo. Por lo tanto, me resalto y me abstengo de entrar en más detalles. Comentar ya lo que nos afecta realmente a Cantabria, que viene a ser hablar de la permanente y perenne actualidad de las propuestas que se barajaron en 1867, fundamentalmente en tres grandes ejes. La conexión con la meseta, la conexión con el este y el ferrocarril de la cornisa cantábrica. La primera, la conexión con la meseta, pues sí, finalizó hace 160 años, pero todavía en la actualidad sigue, sigue en candelero porque mmm, tenemos las propuestas de quienes aspiran a modernizarla con una conexión de alta velocidad y las propuestas o los comentarios que lanzan a la prensa de quienes no dejan claro si la velocidad debe ser alta, media o medio alta. No voy a seguir más. Por otro lado tenemos la del ferrocarril de la costa que hemos comentado. El ferrocarril de la costa se ha visto rescatado eh, en los últimos 10 o 15 años con varias, varias propuestas. Por un lado, eh, la posibilidad de construir una línea de alta velocidad eh, del Cantábrico, por otro, la posibilidad de crear una línea de altas prestaciones y finalmente el construir un FEBE a 160 km por hora. Todas ellas son técnicamente viables, pero adolecen todas del mismo lastre. El lastre que tiene es la escasa dimensión de la demanda de transporte esperable, transporte de viajeros al menos, debido al reducido tamaño de las poblaciones por las que pasa. En el caso de la solución de alta velocidad habría que añadir además, del elevado coste, el alto impacto medioambiental y social de una línea de esas características por la cornisa. A la de mejorar el trazado de la red de ancho métrico, habría que decir que existe un enorme desequilibrio entre los hipotéticos ahorros que vendrían de aprovechar eh, la infraestructura existente, son nimios ahorros, frente al elevado sobrecoste que se derivaría de simultanear las obras con su explotación. Además, para quedarnos con una línea seminueva de vía ancha. O sea, sería el error de su estratosférico, ¿no? Parece más sensato una, op una opción como la segunda, es decir, la de implantar una línea nueva, que sea moderna, que atienda no solo a los tráficos de viajeros, que se presumen no excesivamente elevados, con los de un interesante tráfico de mercancías. Porque antes de la crisis, antes de en, sí, en 2007, transportábamos básicamente 4 millones de toneladas. ¿eh? 4 millones de toneladas en un país donde apenas se mueven eh, toneladas mercancías por ferrocarril, se mueve muy poco, suponía prácticamente la cuarta parte de lo que se transportaba en el resto del Estado. Con lo cual, cabe pensar que una explotación conjunta de viajeros y de mercancías en una línea por la cornisa, moderna, con unos tiempos de viaje razonables, pues puede ser una solución como mínimo para estudiar y para plantear una progresiva sustitución de la actual red de ancho métrico, al menos en lo que es el largo recorrido. Bueno, ahí tenemos algunas de las eh, informaciones de prensa con algunos de estos proyectos sobre la cornisa cantábrica. ¿no? Y por otro lado, tendríamos finalmente la conexión con el Este, apoyada pues en alguna de estas soluciones de la conexión de Reynosa con Miranda, o Santander-Bilbao con la línea que va a Irún, etcétera, etcétera. Mm. Esta propuesta, pues evidentemente a todos nos suena, nos suena pues al Santander Mediterráneo. ¿eh? A todos nos suena al Santander Mediterráneo. Es interesante lo que decían en el 67 de la conexión de Reynosa con Miranda de Ebro. Decían, esta línea une las radiales de Irún y Santander, mejora las comunicaciones de Santander con el noreste de España, establece una línea intermarina de algún interés y completa el camino que sigue el Valle del Ebro al que no se puede negar importancia comercial y estratégica. Es decir, que no la señala como una línea esencial, pero considera que se pueden obtener de ella varios beneficios que todos unidos constituyen para los autores de aquel estudio de 1867 suficiente motivo como para incluirla frente a otras muchas propuestas que se rechazaron. Luego, algo tiene el agua cuando la bendice, sea sea del Mediterráneo o del Cantábrico. Y ya más recientemente, tan reciente que es de la semana pasada, tenemos eh, la idea de la conexión de la, del corredor cantábrico con el corredor mediterráneo. Ese corredor que aparece ahí reflejado en el mapa y que aparece esquemáticamente en, en, ese, en ese esquema de tiempos de viaje. Eh, lo que se hizo la semana pasada fue eh, contratar la actualización del estudio de demanda de viajeros, las previsiones de demanda de viajeros. Yo, como montañés, la he visto con interés, ¿eh? pero eh, he oído a muchos bilbaínos aplaudir con las orejas y, y algún político de aquí, alguno, ¿eh? y me reservo mi opinión al respecto. Pero yo eh, apunté aquí eh, tres parámetros. Disponibilidad de suelo edificable en Santander... Precio de la vivienda y precio del kilo de manzanas. ¿Cómo evolucionarían esos tres parámetros si se construye esto? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo al conferenciante su muy documentada y no menos interesante... Eh, exposición y pasamos, como de costumbre, pues a un turno de preguntas o de comentarios, etcétera. Todo el mundo lo tiene claro. Ah, Pedro. No ha hecho una referencia a un ferrocarril, por ejemplo, el de Cuba. Claro, claro. Sí, el eh, Habana es el primer ferrocarril español, el primero. Pero aquí nos hemos centrado en la red, la red eh, nacional. Eh, claro, eh, es cierto que constituye eh, un hito, un hito sin duda histórico, ¿no? Pero no lo he incluido eh, pensando básicamente en lo que es el desarrollo de la red nacional con todas las particularidades que tuvo porque aquello fue una explotación específica para unos intereses que había por parte de España allí, para todo el desarrollo del el tráfico en la, en la colonia, con todos los productos que se, que se manejaban y que era necesario transportar de una forma eficaz, y se construyó ese ferrocarril para una necesidad concreta, en un punto concreto, alejado de, de, de lo que fue la gestación de la red ferroviaria nacional. Pero sin duda constituye un hito, un hito no, sin duda. De página. Por supuesto, sí, sí se podía incluir como nota de de de de de de de de ideológica. <ríe> <ríe> Sí. las gracias por la, por la magnífica charla que has dado. Eh, con los conocimientos que tienes, ¿hacia dónde te...? Eh, del, del tramo de Santander hacia Reynosa y Aguilar de Campó, eh, y el tramo hacia Vipó, ¿cuál crees tú que los plazos los...? Eh, cómo, ¿Cuál es la experiencia que tienes de...? ¿Cuánto se podría conseguir unir eh, primero Palencia con Aguilar en alta velocidad y luego en altas prestaciones desde, Avil, desde Reynosa hasta Santander vamos a ver eh, yo creo que, que nos interesa en la parte más sencilla de orografía, conseguir parámetros de trazado de alta velocidad para ahorrar el mayor tiempo de viaje posible pero creo que sería necesario hacer estudios muy rigurosos sobre cómo resolver, desde que ya nos adentramos a partir de MAVE en, en, en, la, en, la, en todo lo que es la, la zona ya más compleja de la orografía, y bajamos hacia hacia hacia Santander, mmm, estudiar con sumo cuidado las soluciones. Eh, yo hoy eh, suelo decir que aparte de, de analizar el tema del impacto eh, ambiental, que se puede producir y social, que puede llegar a ser muy notable, hay que analizar también el coste económico. Eh, yo estoy en un grupo de trabajo de ferrocarriles en el colegio, en la demarcación de Asturias. ¿eh? En la demarcación de Asturias. Y, y una cosa que he comentado mucho es que sería ideal que tuviésemos tiempo suficiente para llegar a elaborar un, una fórmula matemática que tú le metas los minutos de ahorro que tú quieres conseguir y te saliera por el otro lado, lo que tienes que pagar de tu bolsillo en impuestos cada año. Para construirlo y para mantenerlo. Por cada minuto que quieras ahorrar. Seguramente la gente no pediríamos tanto. ¿eh? Digo, bueno, con eso ya me vale, con eso ya me vale. Ya cinco minutos más. Y déjalo, déjalo, déjalo, déjalo. Que cada minuto adicional es más caro todavía. Y yo haría... Yo haría un estudio muy riguroso y muy serio para, el, para decir dónde se encuentra el equilibrio entre lo que estamos dispuestos a pagar de coste económico y de coste ambiental para ahorrar cada minuto. Y seguro que llegará un momento en que llegamos a un tiempo de viaje de equilibrio. ¿Eh? Eso matemáticamente se puede estudiar. Lo que hay que tener es tiempo. Pero eso debería hacerlo quien lo tiene que hacer. ¿Eh? Debería hacerlo. Lo que pasa es que el problema de esa tesis que me he negado aquí a relatarla, sobre la importancia de la planificación técnica y profesional, va por ahí. Es decir, eh, normalmente vamos a golpe de decisión política y a golpe pues, de, de, de, de, de, de, de impulso, eh, eh, en lugar de seguir... Eh, el estilo suizo, ¿no? una planificación ordenada, es decir, al final dices, bueno, es que los suizos, los políticos suizos se ponen medallas, igual que los de aquí. Lo que pasa es que los de ellos tienen medallas más grandes que los nuestros, porque los nuestros se ponen la primera medalla que encuentran, y estos esperan un poco y llegan y se ponen una medalla grande, de las que no se oxidan, las de aquí se oxidan todas. Y el problema, el problema es este. Yo eh, creo que eh, posiblemente habrá que renunciar a algunos kilómetros por hora si queremos tener un ferrocarril que sea eficiente, con unos tiempos de viaje razonables, pero que no llegue a límites absurdos. Es decir, no bajar las haces de Bárcena a 350 por hora, a mí no me hace falta. ¿Eh? A mí no me hace falta. Porque voy a tardar más en entretenerme en coger en el kiosco de la estación cualquier cosa, que el ahorro que voy a obtener. ¿Eh? Lo que no significa que, que renunciemos a otras cosas o que queramos ir vía Bilbao. A mí, si me lo preguntan, y sí, como sí. no me lo han preguntado, yo lo voy a responder. No creo que sea razonable ir a Madrid vía Bilbao. Entre otras cosas, porque primero, nosotros no vamos a ganar nada. Y a lo mejor vamos a perder. ¿Eh? El puerto tampoco va a ganar nada. El puerto de Santander, nada. ¿Eh? se no sé si he respondido. Sí, Ramón, gracias. contando un poco con el final de este comentario. El viernes pasado pues, asistí a una reunión del Justo Marítimo que hablaban del futuro marítimo de, de Santander y dejaban muy claro que parecía que una de las grandes preocupaciones era la infraestructura ferroviaria necesaria en la que parecía que casi era la clave a invertir para poder... Eh, mover todas esas mercancías, que así era como la, la solución que no colapsara un poco ese desarrollo potencial de, de, del puerto de Santander. No se... Sé, me ha sorprendido un poco la sensación que teníamos mientras ibas poniendo nuestra charla, cuando no íbamos aquí adquiriendo estos datos, la sensación de actualidad con, con los problemas que pudiera haber ahora a, a la hora de, de decidir, de tomar una buena decisión en este caso, en el puerto se hablaba más por supuesto de mercancías que de pasajeros, y, y un poco su opinión en ese sentido. Si, si se puede llegar a, a ese entendimiento o esa posibilidad de que realmente pudiera llevarse a cabo una línea que, que sacara todas esas de mercancías, las de mercancías, y su opinión, como lo. Bueno, debería ser así. Es decir, estamos hablando de planificación, y planificación es estudiar eh, las necesidades de movimiento de personas y de mercancías. Y un estudio serio y una planificación seria debe contemplar todos esos parámetros. Eh, se va a actualizar ahora un estudio de demanda de de, de, de viajeros. A mí me parece bien, eh, y sobre todo cuando lo saco sacado mi empresa, la que me paga el sueldo todos los meses. Eh, me parece bien, pero yo entiendo que, que también se vaya a hacer eh, un análisis de qué pasa con las mercancías. Al final hay que crear un, un, un modelo de red que responda a las necesidades de movilidad del conjunto. No se puede hacer un, un diseño de una red que, que, que dé respuesta a los viajeros y el diseño de una red que dé respuesta a las mercancías. Hay que mirar todo el conjunto. Y más cuando estamos hablando de que la alta velocidad tiene dos versiones. La versión de las líneas especializadas en transporte solo de viajeros ...o las líneas capaces de transportar viajeros y mercancías conjuntamente. Entonces, eh, por eso la planificación tiene que ser conjunta, no se puede separar. Y yo creo que el puerto de Santander efectivamente necesita una, una, eh, eh, una línea capaz... Eh, ...de tal forma que pensemos que, que, que, que si nosotros dejamos el puerto, por ejemplo, en vía única... En vía única la, ...el incremento previsible de la demanda con una disminución de los tiempos de viaje a Madrid... Eh, va a llenar de trenes de viajeros esa línea si tenemos el puerto con vía única por ejemplo pues probablemente tengamos una limitación de capacidad seria severa ¿eh? de hecho eh, el puerto de eh, Pajares con la construcción de la variante de Pajares en Asturias eh, se va a hacer en doble vía, ¿eh? además van a combinar <coughs> ancho internacional y ancho eh, ibérico y van a mantener una doble vía ¿eh? Eh, de tal manera que no se eh, no, no suponga un cuello de botella para el crecimiento del transporte de mercancías previendo que va a crecer notablemente el transporte de viajeros, es así eh, eh, y en nuestro caso va a ocurrir también lo mismo, aunque nosotros tenemos la suerte de tener el, el, el aeropuerto aquí a unos pocos minutos, ellos lo tienen a 45 minutos de Oviedo y casi otro tanto de, de Gijón eh, pero eh, eh, a Madrid eh, ya prácticamente muy poca gente va, va por avión, van menos, y dentro de poco, cuando se abra el túnel de pájaros, pues muy poca gente irá a coger el avión eh, a 45 minutos de rano, ¿no? En fin, eh, y aquí seguramente pues las ventajas que tiene también el, el coger el tren que te deja en el centro de Madrid y que tú puedas elegir la estación en la que tú te bajas, pues hará que te olvides de ir a Barajas si puedes evitarlo. Eh, si puedes evitarlo pero los estudios tienen que ser conjuntos si no, están cojos si no están cojos eh, y, y, y al final eh, cuando tú diseñas o construyes algo eh, y no tienes en cuenta todas estas cuestiones te pasan las cosas entre otras, algunas de las que hemos ido contando que sucedieron hasta el año 67 eh, o sea que efectivamente hace falta una, una, una línea capaz de transportar mercancías y los estudios no se tienen que hacer ir solo a mirar la demanda de, de los viajeros, porque entonces vamos a tener a lo mejor problemas. Sí, bueno, muchas gracias por la feliz disertación que ha sido muy brillante. Y quisiera también recordar otro ferrocarril que por Cantabria pasa, aunque periféricamente, y que... Tendría algo que ver con ese que has propuesto de Reynosa Miranda, que es el ferrocarril de la Robla. Uh -huh. Es una derivación que se ha quedado un poco ahí en lo turístico, yo no sé, como son ferrocarriles del oeste, ¿no? porque vas viendo los paisajes, recreándote y demás, y que yo no sé qué utilidad tendrá ya, ahora que el carbón va a menos y, y todos los recursos esos y demás, y los pasajeros pues son mismos pero bueno, está hecho, ahí ¿no?, un tramo... Sí, sí, bueno, ese Saracaray hoy en día eh, lo que tiene fundamentalmente es un tren de viajeros en cada sentido, ¿eh? de León a Bilbao y de Bilbao a León, y no hay más prácticamente. Llegó a tener en los años 90 eh, un, un tiempo en el que estuvo cerrado en la zona central de la línea el tráfico de viajeros por el mal estado en que se encontraba, un cierto tráfico de mercancías, ¿no? porque tenía arena que iba del pantano del Ebro, arenas de Rija, hacia Vizcaya, a todas las industrias del vidrio. Eran tres trenes diarios. Tres trenes diarios mantenían la línea viva, ¿eh? tres en cada sentido. Y se llegó a transportar carbón de importación desde el puerto de Santander, recorriendo hacia Aranguren en Vizcaya y volviendo otra vez por toda la Robla hacia la central térmica de Guardo. Algo de locura. De tal forma que las limitaciones de capacidad hicieron que se transportase parte por vía ancha-mata-porquera, se transportase vía métrica, generando ahí unos tráficos y unos bordos eh, inimaginables. La gente estaba asustada porque esa línea la conocían como el viejo huyero, que era para transportar carbón de las minas leonesas y palentinas a la siderurgia vasca. ¿no? Y cuando decían, estamos ahí con las sobres decían, bueno, vamos a volver a pasar el carbón otra vez. Y yo, sí, sí, sí, voy a entrar otra vez para, para hacia Bilbao. Y dicen no, no, va a venir de Bilbao hacia acá. Y te diciendo, nos están tomando el pelo. ¿eh? Sin embargo, las térmicas están condenadas a, al cierre, van a desaparecer. El carbón de, de importación, por lo tanto, ya no se transporta prácticamente nada, muy poco, por ferrocarril. Y el futuro de la línea de la Robla, pues no es un futuro muy halagüeño, eh, tal y como está. Yo creo que va a quedar como una línea probablemente pues, turística y para servicio de los pueblos de la, de, de, de, de, del norte de Palencia, de León. De hecho, las cercanías de León eh, terminan en guardo, ya el límite entrando en Palencia. ¿no? Y allí se va a hacer una inversión, se va a hacer una inversión en, en bloqueos automáticos y y demás, y, y probablemente pues perviva como una línea de cercanías lo mismo que por el otro extremo hasta balmaseda desde Bilbao aquello pervivirá como una línea de cercanías y va a tener, y seguirá teniendo eh, tráfico, se irán modernizando ya se, se electrificó esa línea pero el tramo central probablemente pues nos va a quedar para el expreso de la Robla, el transcantábrico y, y, y excursiones ¿eh? que, que sí, hay, sí hay un cierto tráfico sobre todo de temporada y, y demás, pero pero bueno, nos va a quedar como una línea pues encantadora, maravillosa, con unos paisajes preciosos, eh, pero eh, pero bueno, como un adorno ya de, del pasado. Vamos a ver, yo dos preguntas. Estas, sí. estas vías de tren, ¿cómo se hacían? ¿Con dinero público o privado? la pregunta, porque yo tengo una referencia que el tren de Antaneda, que usted no le ha nombrado porque tampoco tiene mucha importancia pero para mí lo tenía porque lo he mucho se hizo con dinero privado la referencia sí. es que yo tengo familiares dinero que por supuesto perdieron y no cobraron nunca ninguna ganancia uh -huh. eh, ese, ese, estos todos se han hecho con dinero público o privado, y la segunda pregunta es, ¿por qué los países yo creo que en Europa todos pero hay uno que usa todavía mover las mercancías en, en trenes, que es Rusia. Pero unos trenes que puedes estar media hora a ver cómo pasan vagones, ¿eh? Bueno, pues, ¿eh? muchas de estas líneas se construyeron con capital privado, muchas. También muchas de ellas tuvieron eh, ayudas del gobierno, subvenciones y ayudas diversas. Y en algunos casos se plantearon ayudas a la explotación. Pero eh, la mayoría de ellos en un momento dado dejaron de ser rentables y eh, acabaron pidiendo las propias compañías privadas su reversión al Estado porque eran incapaces de soportar los costes que generaban. Pero es cierto que la mayoría se construyeron con capital privado y en algunos casos con ayuda pública. ¿Eh? El ferrocarril de Astillón-Taneda, pues es un ferrocarril eh, también encantador ¿eh? y y realmente pues no lo hemos nombrado como otros muchos ferrocarriles interesantes que hubo también en nuestra región porque eh, pertenecían a, a la red de ferrocarriles de vía estrecha eh, en los cuales no he entrado eh, pero bueno es la que a mí me ha dado de comer durante muchos años eh. y en cuanto a las mercancías pues mire eh, mercancías se transportan en toda Europa pero realmente es cierto, es cierto que en Europa han ido perdiendo protagonismo eh, en beneficio de la carretera eh, Europa lleva ya desde el año 91 mmm, eh, intentando promocionar el transporte por ferrocarril y sobre todo que hubiera o que haya un trasvase importante de los tráficos que actualmente se resuelven por la carretera para pasarlos al ferrocarril, entendiendo que eso supone un beneficio social importante al reducir contaminación, reducir eh, congestión en las carreteras, accidentabilidad, en fin, otra serie de a otra de costes externos. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto es una labor muy complicada. Es muy complicado eh, sacar transportes de la carretera, que es un medio mucho más elástico, que te deja desde puerta de fabricante hasta la puerta del consumidor, te transporta cualquier producto. El ferrocarril tiene sus rigideces, pero también tiene sus ventajas. Entonces, es una, es una carrera de fondo, es una carrera de fondo potenciarlo. Y una de, esas, una de las muchas limitaciones que hay en Europa es precisamente la longitud máxima de los trenes que pueden circular. Por eso, en algunos países se ven esos trenes enormes, hay unos trenes también espectaculares en Estados Unidos, de más de 3 kilómetros de largo, que llevan locomotoras delante, detrás y repartidas por el medio del tren. ¿eh? Eh, unas fotografías que se pueden conseguir en Internet impresionantes. Y realmente, el problema que tenemos es que las estaciones no tienen capacidad para poder cruzar o maniobrar o formar trenes tan largos. ¿Qué es lo que se está haciendo por ejemplo en España como en el resto de Europa? Ir modificando las líneas para permitir que los trenes puedan tener más longitud y ahora pues una de las cosas que se están haciendo es, en algunos eh, corredores importantes, conseguir que las estaciones puedan cruzar trenes de 750 metros, que no está mal, para empezar no está mal. ¿eh? Nosotros en FEBE, en el ancho métrico, estábamos preparando las estaciones para cruzar trenes de hasta 400 metros, que tampoco está mal, ¿no? Entonces, eh, eh, es una carrera de fondo, porque es ir adaptando progresivamente las redes para ir consiguiendo eh, pues un transporte más barato, que la tonelada transportada sea lo más barata posible para que entonces rente frente, frente a la carretera. Pero evidentemente hay que llevar a cabo un, Muchas otras políticas, ¿no? Políticas tarifarias que hagan que los sobrecostes de contaminación, de accidentalidad, repercutan sobre quien los provoca. ¿eh? Pues eso cómo se hace. Pues no se sigue grabando más en la gasolina, con lo cual significa que nos graban a los que tenemos coche, o, o, o a los camioneros, eh, lo cual pues, va a resultar problemático y, y difícil. En fin, es una carrera de fondo. ¿eh? Y no, no se va a resolver, desde luego, ni en 10, ni en 15, ni en 20 años. ¿eh? Pero es una carrera de poco a poco se conseguirá. Elisa, muy poquitín, muy poquitín, seguro que tú lo sabes y Manolo también, pero alguno igual no. Los pequeños ferrocarriles que hubo en la isla de Cuba, los de los ingenios, funcionaron siempre a petróleo. El del Rosario del Marqués de Valdecilla, los demás que del Desagua la Grande, iban a petróleo, no fueron nunca a carbón. En 1870, 80, 90, no digo el primero de todos, eso no sé cómo iba. Los pequeños iban a petróleo. Que también es interesante. Sí. No, yo no. no Pero hay una, no, una no, anécdota, yo cuando estuve no, en no, Cuba, me, me, estuve en una máquina de vapor, claro, únicamente. Y como iba con la mochila, ¿sí? me no gusta llevar mucha maleta, ya me va a a la salida. ¿Cómo que solo unos pantalones? ¿Cómo llevas pantalones? Estás loco, sea, pues Yo me empeñé y llevo unos pantalones. Me metí en la máquina, y era de fuel oil, de vapor, pero de... Miraba, me puse, perdido. Tardé cinco o seis días en encontrar unos pantalones. Ahora era un magísimo, le das una cerveza y te subías allí. Y te... Bueno, pues si esto va, es, el, el primer ferrocarril de América del Sur fue el de Paraguay el primero No lo sé, puede ser Puede ser sí. no sé. lo sé sí. Sí, ¿eh? no claro. Bueno, pues eh, reiteramos nuestra gratitud y nuestra felicitación al conferenciante y le hacemos la entrega de los documentos acreditativos que pasa al ser miembro del centro de Estudios montañes y también a título, a título fotográfico le hacemos la imposición de la medalla como tenemos costumbre ay, ay, esta medalla cada día es más complicada que acá, porque tiene aquí unos ah, ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, y con la misma pasamos al tercer punto del orden del día que todavía todavía tenemos pendiente, que es la información sobre la actualidad del centro de estudios montañeses. Va a ser muy breve. Eh, simplemente decir que se ha recuperado este mes para la biblioteca. ...por entrega del Museo Marítimo del Cantábrico... ...una edición original de la bula de erección del Obispado de Santander... ...por el Papa Benedicto XIV en latín del año 1755... ...que estaba ausente de la Biblioteca del Centro hacía muchos años... ...y también se ha recuperado para el archivo... ...un importante lote de documentación impresa de la segunda mitad del siglo XVIII... ...y primera del XIX sobre erección del Obispado, guerra de la independencia... Etcétera, cuestiones de finales del 18, como digo, y comienzos del 19. Felizmente era documentación que tenía todo el sello del centro, lo que permitía identificar al propietario. Y ya eh, Virgil, bueno, la, nos la trajo Fernando Gomarín, que se la había andado allí en el museo a él, para que Y Virgilio, pues ya ha catalogado, ha recatalogado el libro, ha. Ha escaneado la documentación y posteriormente se pasará, la mayor parte de ella, a, se depositará en el asunto de la provincia como el resto de nuestra documentación. El libro lógicamente se quedará en la biblioteca y algún documento impreso que también se refiere justamente a eso, a la creación del obispado, pues se quedará con el libro para que no se disperse mucho si algún día uno quiere investigar ese, ese asunto. Eh, bueno, por otra parte, están en la imprenta ya el volumen 89 de Altamira, que nos acaban de traer las pruebas para que las revisemos, y el libro Entretenimientos de un noble montañés, amante de su patria, de Francisco Javier de Bustamante, con estudio introductorio de nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez Gómez. También está prácticamente concluida ya la memoria de actividades correspondiente al año en curso, que hay que entregar antes del 30 de diciembre, eh, la junta directiva se reunió como de costumbre el último miércoles de mes o sea, el día 28 tratamos sobre todo cuestiones relacionadas con las publicaciones que era lo que más nos urgía ahora mismo porque estas publicaciones tienen que estar acabadas y pagadas antes del 31 de diciembre claro, para que pueda eh, entrar en la justificación de la subvención de la consejería este y en la del ayuntamiento el otro bueno, eh, recordar que el día 11, martes, de la semana próxima, tenemos la visita al Museo de Bomberos para lo del Machichaco, que tan amablemente se brindó nuestro compañero Manuel González Arzuelo. Hasta ahora estamos apuntados 10, bueno, estábamos apuntados 11, pero Carmen Ceballos me llamó hace dos días que le habían puesto a punta de evaluación justamente ese día y a esa hora, con lo cual, sintiéndolo mucho, tenía que darse de baja Yo invito a algún otro, creo que puede ser algo muy interesante, y si algún otro puede y quiere sumarse a la visita, pues puede hacerlo. Y nada más que, en caso de que no nos veamos, felicitar a todos muy cordialmente las navidades que se aproximan, desear un felicísimo año nuevo y que el próximo mes de enero tendremos la junta correspondiente, <coughs> la Junta Académica correspondiente, no el primer lunes, porque estamos en Navidades, sino el segundo lunes, que ya estamos fuera de fiestas, y yo creo que es el día 7, me parece, ahora que lo pienso pues sí que va a ser, sí, sí. sí el día 7, el día 7, el día este año, sí. Bueno, pues eh, en principio será también conferencia de ingreso, de nuestro de que va a ser nuestro compañero Alfredo... Alfredo, no me acuerdo cómo se ha pedido ahora mismo, me falla la memoria, pero bueno, ya recibiréis la convocatoria. Que como no está la secretaria tampoco, pero habíamos eh, adoptado también la felicitación a Luis eh, Cabrero, a Luis Villegas, por la edición del libro que le ha prometido obras públicas del consejo. Ah, sí, que lo comentaste el otro día en la junta directiva, ¿eh? es verdad. Pues cómo no, le felicitamos muy cordialmente. Y luego lo apuntamos aquí para que lo pongan en el acta. Claro, que tú que sabes cómo es esto. Pues nada, lo dicho. Eh, muchas gracias por la asistencia. Felicidades nuevamente a nuestro nuevo compañero del centro y hasta el mes que viene. Muy bien.